Qué lo yeah. Medy yeah. White, 2021. Hector made The Speed Se le está gustando el tiempo a ustedes. Aprieta. Del problema no me importa el tamaño yo lo enfrento con los granos de camaño demasiado transparente no me empaño está roto y con lo míos que me necesitan nunca fui tacaño ellos quieren que lo miren como me miran a mí por eso imitan hasta como yo pestaño viven bajo de un engaño porque quieren ser pastores pero estas son mis rebaños empezaron bien pero se rindían lo maduro de su ciudad hasta que sus fanáticos me conocían se llenaron y de mi lado se movían porque tiró un tema y sus mujeres a las redes lo subieron y ahora tú te preguntas que dónde me conoció que porque mi tema ya lo cabeció y el tuyo no hablando de que tiene Sí. Y qué pasó que al frente de mí se te frisó. Tu cerebro cabe 30 veces en la mitad del mío. Y eso es lo que enseño si supiera lo que hay en contigo, Lo tengo aturdido, todas estas ranas son muchachos míos. Y después que lo suelto, su orgullo y haberme conocido. Ellos quieren compararse. Después que aprendieron de uno con lo que ahora quieren buscar tilitas retirado ya no dan la talla para que tú quiero me saque el huevo es la única vez que tiro la toalla No me humillo prefiero ser bribón Te dejo la mano guinda por lambón Que fue lo que tú le echaste al blon Que te dio esperanza de salir de abajo en mi talón Lo que vale es el conocimiento que se aplica Pero sí si que nadie sepa que tú lo tienes Hasta que sea necesario tú con tu pedantería Y yo bajo perfil calculando con la mente fría Imbécil inoportuno. No lo que camina es el talento y el peso y tú no tienes ninguno este pompe lleno hay Bruno No es mi culpa que tú lo ibas a enfermar por mí por eso la vacuno No quieren saber de ti Pero temen perder lo que consiguen O lo que pueden conseguir O porque no te aguantan como adversario Pero desean algún día poderse medir <risa> Creo que la membresía en Planes fin Están a 10 dólares Para el que quiera meter la autoestima de la I IDY También conocido como el 33 ¿Qué, qué, qué, qué quiere decir eso? Eh, yo soy mejor que tú, ya yeah.